Hola a todas y todos, hoy vamos a trabajar con un recurso didáctico, con un material manipulativo que se llama abaco. Seguro que conocéis la versión horizontal, pero hoy vamos a trabajar con esta versión en vertical que tiene 20 cuentas porque consideramos que es bastante más sencilla. En este vídeo vamos a explicar cómo se representan los números en el abaco y cómo se realizan las distintas operaciones de suma, recta, multiplicación y división con esto. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el abaco es un material didáctico que tiene en cuenta el valor posicional de la cifra. Es decir, eh, cada una de estas varillas va a representar una unidad de orden de nuestro sistema decimal, como ya hemos explicado en el vídeo que imagino que habréis visto sobre el sistema de numeración decimal. Esta varilla representa las unidades, estas serán las decenas, las centenas, las unidades de millar y las decenas de millar. Ahora mismo, como veis, tenéis todas las cuentas aquí delante. Sin embargo, para representar los números, solo deberíamos dejar visibles aquellas cuentas que indiquen tantas unidades del orden que vamos a necesitar como queramos representar. Por ejemplo, si quiero representar el número 24, tendré que dejar cuatro cuentas en la varilla de las unidades y dos cuentas en la varilla de las decenas. Y el resto, pues no estaría. Y ahí tenéis el número 24. Por ejemplo, si ahora quiero representar el número 15.992, necesitaré dos cuentas en la varilla de las unidades. Y nueve cuentas en las de las decenas. Luego necesitaré otras nueve cuentas en la varilla de las centenas. 5 en las de unidades de millar y una en las de decenas de millar. Y esa es la representación en nuestro abaco vertical del número 15.992. Ahora vamos a hacer una suma. Por ejemplo, 23 más 15. El primer paso será representar uno de los dos sumandos. Yo voy a representar el 23 porque es el sumando más grande, pero podéis representar el que queráis. Tres cuentas en la varilla de las unidades y dos en la varilla de las decenas. Y ahora tengo que añadir el número 15, es decir, tengo que añadir cinco unidades y una decena. Como podéis comprobar, quedan ocho cuentas en las unidades y tres cuentas en las decenas. Es decir, el resultado de 23 más 15 es 38. La siguiente suma a realizar será 175 más 88. Como hemos hecho antes, represento el número más grande. 5, 7 y 1. Y ahora tengo que añadir 88. 8, y 8. Bueno, y este es el resultado después de haber añadido el segundo sumando. Como podéis comprobar, el ábaco nos está diciendo que la operación no se puede terminar aquí porque tenemos cuentas de dos colores. ¿Qué quiere decir que tengamos cuentas de dos colores? Pues el propio material nos dice que estas 10 cuentas azules ya han completado una unidad de orden superior, que en este caso son las decenas, y por tanto tengo 3 unidades, y una decena completa aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues entonces voy a dejar las tres, de, las tres unidades aquí y voy a pasar la decena a la varilla de las decenas. Cuando hacéis el algoritmo tradicional habitualmente empleáis la expresión me llevo una. Pues algo parecido es lo que hacemos con este material. En esta segunda varilla pues tenemos el mismo caso que nos acaba de ocurrir. Tengo 10 decenas, es decir una centena completa y luego aparte otras seis decenas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejar las seis decenas que me indican el segundo color y pasar estas diez decenas como una centena. Ya el abaco no me está indicando que tengo que seguir cambiando más cuentas porque las tengo todas del mismo color y por tanto puedo decir que ya he terminado mi operación y que el resultado final son, es, pues tengo tres cuentas aquí, 6 aquí y 2 aquí, por tanto, 263. Ahora vamos a realizar un par de restas. La primera que vamos a hacer será 45 menos 12. Recordáis que antes, en la suma, he dicho que podíamos empezar representando cualquiera de los dos sumandos. En este caso, con la recta eso no es posible. Siempre hay que empezar por el minuendo, porque evidentemente, si estamos haciendo una resta en números naturales, el sustraendo será más pequeño que el minuendo y no podremos quitarle al sustraendo el minuelo. Entonces voy a empezar representando el 45. 5 unidades y 4 decenas. Y ahora tengo que sustraer 12. Es decir, 2 unidades y una decena. ¿Cómo hago eso? Pues como os estáis imaginando. Tengo que quitar 2 unidades... Y una decena. Y el resultado final es, pues, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 33. Esta segunda operación que vamos a realizar será 307 menos 29. Ahora nos encontramos el problema o la dificultad de que 307 tiene un 0. ¿Cómo vamos a representar eso? Pues de la misma forma que en el sistema de numeración decimal, la ausencia de unidades de ese orden implica no poner ninguna cuenta en la varilla correspondiente. Entonces, ten, 7 unidades, 0 decenas y 3 centenas. Ahora, a este número tengo que quitarle 29. Tengo que quitar 2 decenas y 9 unidades. Voy a empezar a restar por las unidades. No lo he dicho antes, pero en este material didáctico, en el abaco en concreto, podemos empezar a restar por el sitio que queráis, por cualquiera de, las, de los distintos órdenes de unidades. Sin embargo, como estamos acostumbradas a empezar restando por las unidades, pues yo voy a seguir eso, ¿de acuerdo? Entonces, a estas siete cuentas de las unidades tendría que quitarle 9. Pero no podemos quitar nueve cuentas, porque solo tengo siete. ¿Qué es lo que necesitaría hacer? Pues como hemos visto en el vídeo del sistema de numeración decimal, necesito descomponer una decena como 10 unidades. Me voy a la varilla correspondiente a las decenas y no tengo decenas, entonces tendría que buscar decenas. ¿Cómo hago eso? Pues de la misma forma, voy a cambiar una centena por 10 decenas y eso sí lo puedo hacer. Quito una decena y añado, perdón, una centena y añado 10 decenas. Recuerdo que todo esto lo estamos haciendo para poder Sustraer 9 unidades a las 7 que teníamos antes. Luego tendré que seguir restando las varillas correspondientes a las decenas y a las centenas. Ahora sí, puedo cambiar una decena por 10 unidades, ¿verdad que sí? Ya sí tengo decenas para quitar. Entonces voy a quitar una decena y voy a añadir 10 unidades. Ya las tenemos ahí. Y ahora. Tengo que quitar las nueve unidades que quería restar. ¿Cómo lo hago? Pues, como estáis imaginando. Ya he quitado esas nueve. Ahora tengo que seguir restando y tengo que irme a las decenas. Recuerdo que estábamos restando 307 menos 29, entonces a esta varilla de las decenas tendría que quitarle 2. y ya no tengo que quitar nada más, entonces el resultado final de mi operación es 278. Bueno, a continuación vamos a hacer una multiplicación, en este caso va a ser 57 por 3, y lo vamos a ver de dos formas distintas. En primer lugar voy a utilizar la definición de multiplicación como sumas sucesivas y voy a necesitar un contador que me diga cuántas veces voy a repetir esa suma para no perderme. Entonces utilizaré estas varillas para representar mi operación y esta como contador. Tengo que representar el 57 tres veces y sumarlo. Entonces voy a empezar con esta primera vez. Ahí tenemos representado el primer 57. Ahora tengo que volver a sumar 57. Ahí tengo 7 unidades más y 5 decenas. Esta es la segunda vez que añado 57. Ahora quedaría volver a sumar 57, es decir, añadir 7 cuentas en las unidades y 5 cuentas en las decenas. Sin embargo, nuestro abaco solo tiene 20 cuentas, por tanto, no me quedan unidades suficientes. Para poder arreglarlo, lo que voy a hacer es hacer los cambios pertinentes tal y como hemos explicado en los casos anteriores, en el caso de la suma en concreto. Tengo cuatro unidades y una decena completa, por lo tanto dejo las cuatro unidades y me paso una decena. Aquí ya he completado 10 decenas, lo que viene a ser una centena, perdón, aquí, una centena y me queda una decena. Por tanto dejo una decena y completo la centena. Y ahora sí estoy preparada para poder volver a añadir 57. Añado 7 unidades y 5 decenas. Y otra vez el abaco me dice, Isabel, ten cuidado porque ya hemos completado una decena. Entonces voy a dejar la unidad. Una unidad, a veces el abaco también nos juega estas malas pasadas. Y completo la decena correspondiente. Y esta sería la tercera vez que he añadido 57. ¿El resultado final? Pues, para contar el resultado, tened en cuenta que esto solo es un contador, no lo necesito. Entonces, tengo una cuenta en las unidades, 7 en las decenas y una en las centenas. Por tanto, es ¿eh? 171. Bueno, en esta segunda forma de realizar la operación 57 por 3, vamos a basarnos en el algoritmo tradicional teniendo en cuenta los órdenes de unidades que estamos multiplicando. El primer paso va a ser multiplicar 3 por 7, que como recordaréis, son 21 unidades, porque tanto el 3 como el 7 son unidades. Podemos representarlo como 21 unidades, pero nuestro abaco no nos permite hacerlo. Por tanto, voy a considerar ese 21 unidades como una unidad y dos decenas. El siguiente paso será multiplicar 3 por 5. En este caso, el 3 corresponde a las unidades, pero el 5 corresponde a las decenas. Por tanto, el resultado será 15 decenas. Puedo añadir 15 decenas o representarlo como 5 decenas y una centena, que va a ser lo que voy a hacer. Y por tanto, el resultado final de mi operación es 171. Como podéis comprobar, este procedimiento es muchísimo más rápido que el anterior, pero requiere tener en la cabeza el algoritmo y una comprensión muchísimo más profunda del sistema de numeración decimal y de los distintos órdenes de unidades. Para finalizar el vídeo, vamos a realizar operaciones de división con el ábaco. En concreto, vamos a realizar la operación 46 entre 5. Realizaremos la operación de dos formas distintas. La primera de ellas se hará mediante la descomposición del número aludiendo a la naturaleza del propio número. Esto ya lo hemos visto en el vídeo del sistema de numeración decimal y es lo que muchas de vosotras probablemente conozcáis con el nombre de ABN. La segunda forma de realizar la operación estará basada en la definición de la división como recta sucesiva. Voy a empezar por esta última. Para ello necesito representar el número que corresponde al dividendo, en este caso 46. 6 unidades y 4 decenas. Y ahora voy a necesitar aquí un contador de cuántas veces voy a restarle 5 a 46 hasta quedarme sin nada. Este contador de aquí corresponderá al cociente. Voy a empezar restando 5. Ya lo he quitado una vez. Ahora tendría que quitar 5 de aquí, pero no puedo hacerlo. Por tanto, voy a hacer... Lo que hemos hecho antes en la resta de quitar una decena y convertirla en 10 unidades. Ahora sí puedo restar 5. Y esta es la segunda vez que ha 5. ¿Puedo volver a restar 5? Ya llevo 3. Y ahora me vuelve a ocurrir lo mismo. Por tanto, vuelvo a repetir el mismo paso. Y puedo restar 5. Y esta es la cuarta vez que lo hago. Puedo volver a quitar 5. Y esta será la quinta. Me vuelve a ocurrir igual. No puedo seguir restando 5, pero sigo teniendo decenas. Luego puedo convertir... Una decena en 10 unidades. Y ahora sí puedo seguir restando 5. Y añado una más al contador. Y quito otra 5 y vuelvo a añadir una más al contador. Y por último me queda esta decena que puedo seguir quitando. Cambio la decena, serán 10 unidades... Y ahora puedo seguir restando. Añado 1 al contador y quito... Perdón... 5 más. Y añado la novena cuenta al contador. Como ya no puedo seguir restando, tengo que este es el cociente de la división. Es decir, 46 entre 5 es 9. Y además... Aquí tengo el resto de mi división. Es 9, pero me sobra una. Esta forma de realizar la división encaja bien con esa frase que a veces utilizamos de cuántas veces cabe el divisor dentro del dividendo. En este caso, cuántas veces cabe 5 dentro de 46. Pues 5 cabe 9 veces dentro de 46 y me sobra una. En el caso en el que la división fuera exacta, aquí en la variedad de las unidades no quedaría ninguna cuenta. Para esta última operación que vamos a hacer con el abaco, voy a empezar representando el dividendo. Como ya hemos hecho antes, necesito 6 unidades y 4 decenas para representar el 46. Como he hecho anteriormente, voy a utilizar esta varilla para llevar el cociente. Ahora necesito pensar en una descomposición del número 46 como números que sean fácilmente divisibles por 5. Esta descomposición es totalmente personal y cada una de vosotras puede pensar en una distinta. En primer lugar, yo he pensado que puedo descomponer ese 46 como 20 más 26 y por tanto voy a dividir 20 entre 5 como primer paso. 20 entre 5, 5 cabe 4 veces dentro de 20, entonces voy a quitar 20 y voy a llevar la cuenta de esas cuatro veces en el cociente. Ahora me queda ver cómo voy a descomponer 26 fácilmente entre 5, para que sea fácilmente divisible entre 5. Pues he vuelto a pensar que quizá otros 20 sería fácilmente divisible. Por tanto voy a volver a quitar las dos decenas y voy a volver a añadir esas cuatro veces que cabe 20 dentro de 5 en el cociente. Y por último, tengo que ver cómo puedo dividir 6 entre 5. Puedo descomponer ese 6 como 5 más 1. Y ese 5 cabe una vez dentro de 5. Entonces voy a quitar esas 5 y añado la última cuenta a mi cociente. Ya no puedo seguir dividiendo y por tanto el resultado de mi operación pues es... 9 en el cociente y 1 en el resto. Es decir, 46 entre 5 es 9 y sobra 1. Y esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.